se consideró de suma importancia presentar el resumen de actividades del módulo 1, por si alguno de ustedes tuviese alguna duda en la elaboración de actividades. El módulo 1 comprende tres actividades obligatorias. En este mapa conceptual se presentarán las mismas desglosadamente y al detalle. En la actividad 1 se tiene como lectura obligatoria el material de la UNESCO de 2015, guía básica de recursos educativos abiertos. Nótese que el material es sumamente actual. La la actividad consiste en analizar y elaborar una lámina con un mapa mental conceptual del apéndice 9. Habilidades requeridas para trabajar con recursos educativos abiertos. Este material se encuentra entre las páginas 147 a las 152 del link anexo. Siguiendo con el orden del mapa mental, la lectura obligatoria que corresponde a la actividad 2 es de UNESCO 2015 y la actividad obligatoria o tarea es responder cuáles son las ventajas y desventajas de los RAE. No se trata de copiar la lectura se trata de que demos juicios propios, personales, que alimenten a dicha actividad. Por último, la actividad 3 consiste en la lectura obligatoria del material de los autores Pedro Pérez Mateos y de la Fuente. Seguidamente, debemos responder a la pregunta, ¿cuál cree usted que es el papel de las bibliotecas en los repositorios institucionales? Sería bueno, antes de redactar el punto, reflexionemos acerca de cómo eran las bibliotecas 5 o 10 años atrás. Ampliando la información en relación al modo de trabajar, Recuerden siempre que debemos tener en cuenta que al inicio de cada módulo se debe explorar el curso y tener presentes las actividades. No olviden que las evidencias deben ser publicadas en el MOOC o bien en el foro previsto para la actividad o en el Twitter. Se sugiere que utilicemos documentos tales como PowerPoint, PDF, Slide Share o Prezi. Las participaciones en los foros y presentación en el foro de la semana 1 debe incluir el mapa mental y respuestas del foro, siendo siempre evaluado por pares. Con esto terminamos el módulo 1. En nombre del equipo de e-Teachers, muchas gracias y esperamos que el MOOC-REA, Artículos de Investigación y Elaboración de Comunicaciones Académicas, sea de total utilidad. Se despide Ingrid Del Valle García Carreño, e-Teacher.